de YouTube, yo soy Laura Tobón para todas esas personas nuevas que están llegando, bienvenidos a esta familia, el nuevo laulador de la semana es Clau Cuervo, Clau, gracias por este mensaje tan lindo, yo los leo a todos, de verdad que gracias por tomarte tu tiempo de dejar mucho amor acá, muchas gracias, te quiero mucho, chicos, hoy estoy haciendo acá la bienvenida en la entrada de mi casa porque va a venir un invitado que no se imaginan se van a morir cuando lo vean ay ya dije que lo vean entonces ya saben que es un hombre este challenge, amores míos, se llama el sí challenge no mentira, el sí señor challenge y hoy mi invitado no puede decirle que no a absolutamente nada porque tiene que probar cosas nuevas. ¿Están listos para ver quién va a ser mi invitado de hoy? ¿Están bien? Sí, no puedo creer que nunca no se hecho un ascensor Hay que... No es un ascensor, es la puerta Es increíble Ami, mí... oye todos te estaban esperando Hace rato estaba diciendo No se imagina el invitado que tenemos hoy ¿Qué? Bueno, le estaba contando a todo el mundo ¿Qué? Okay. Que decidiste decirme que sí Al Sí señor challenge. Ajá. Y tú también deciste, ah, sí señora. Ah challenge. sí, yo también. Obvio. Oh, yo también. Obviamente es cierto que sí que Ay, hay. Claro un... sí. Sí. sí. Yo también? Sí. Pensé que era solo tú, porque es que se llama sí señor, mm. no sí señora. No, solo sea, no se llama sí señor ah, challenge. Sí. Ajá. O sea que yo también tengo que hacer lo que tú me digas a mí. Sí. Bueno, quién empieza. Ahm um, Piedra papel o tijera? Sí piedra sí. un, un, dos, tres, dos, tres, papel, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! tres piedra papel o tijera! un dos tres Piedra papel o tijera oh Dios mío! ¡Sí! Okay. Estoy listo, bueno, chiquichicuela Amiguito Ami Dime mejor amiga El día de hoy... ¿Estás listo? Sí <risa> <risa> Bueno, nosotros conocemos a Amy como ese niño que se divierte todos los días, que, mejor dicho, vive en un mundo de extraterrestres, en un mundo increíble, wow. pero hoy a mí va a vivir en un mundo de... ¡No! no sí. el mayor temor. Yo no quiero ser un adulto. bueno está bien No me puedes decir que no Está bien, voy a ser un niño jugando a ser adulto Exactamente, exactamente. El señor Ami se va a poner una coda y un suit de oficina Me lo puedo creer Sí señor Bueno bebé, acá tengo muchas opciones Vamos primero como por las camisas, ¿no? Ah, sí, obvio. Esta totalmente diferente a esta. Ah, Son de sí. la misma talla. Mi amor, mira, a mí. A mí está, de tu me mata. Ten cuidado, esposo de Laura Tobón. Porque aquí llegó este bombón. No, A mí mi! mi No, pero esas son diferentes clases de nudos Este es un nudo más gregoriano de la época medieval, oh ¿tú sabes? Siempre viva nunca, nunca en viva ah. a mi, a mi okay. Sí, sí. Importante ¿Estás lista para trabajar? Ah, sí, ya <risa> Bueno, como ya saben, apestamos con el nudo en la corbata Pero ahora es mi turno, Laura todo y me tienes que decir sí a todo, así que... De este Co coso, te tienes que pintar el pelo de rosado. Hello <risa> <risa> <risa> <risa> Love lovers, bombones. <risa> Fuimos a que el señor que de seguridad nos ayude a hacer el nudo de la corbata. <risa> por si no la tengo mientras hace mudo bien. Pero ahora sí llegó el momento de pintarle el no la <risa> okay, Ya tenemos la corbata de nuevo. Ahora sí, preparada. No. No, tienes que decir que sí Bueno, perdón Ay, sí, sí, sí Sí, sí, señor, estoy preparada Sí, señor Sí, señor ¡Oh! Eso está frío Sí, señor Tú vas a quedar en sí. shock Sí Te van a despedir ¿Me van a despedir? Por mi culpa Sí, señor oh, Yo no lo puedo creer Toma Esto increíblemente maravilloso Espera, falta un poquitico te quedo increíblemente rosado, quiero que te veas ¿Lista? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡A mí mañana grabo! Pero bueno Ay, no importa, ¿sí? Y si mira, si no se te cae, pues ¿Qué? solo te lo cortas así ya ¡No! Fácil. Voy a poner una meta Si este video llega, voy a ponerlo súper exagerado A más de 500 mil likes Laura te vamos a pintar todo el pelo de rosado ¡Oh, ah, oh my God! los lo publiqué? Bueno, ¿Están listos para ser un hombre mayor? Sí. Ok. No me gusta. Te ves tan lindo. Te ves tierno. Yo siempre, baby. <ríe> no mentira. ¿eh? Quede súper cool. Gracias, Laura. <risa> me encantó este nuevo look, mío Ahora, ¿tú cómo me estás convirtiendo? Así como en todo un señor, yo te voy a pintar barba. ¿Barba? Sí, barba. O sea, pelo rosado y barba. Obviamente, un poquitico de barba. Y una mujer conmigo te di barba. No. Lo normal, ¿no? <risa> sí. Ok, amiguitos, entonces en este tutorial vamos a convertir el auratón en la mujer barbuda. ¡Oh, my God! Dios mío, santísimo. Mechón rosado y barbalito. Vamos, bien. vamos bien. Sí, no, vamos de bien. Bueno, mi amor, ¿estás lista para tu próximo <coughs> reto? Suéltala. Di, sí, señora. Ah, sí, señora. ¿Sí, qué? Sí, señora. Listo. Vamos a ir a manejar. Porque necesito ir a comprar un par de cosas. Y tú, como. Adulto responsable, ¿vas a manejar? ¿Vas a coger. Sí ¿Vas a coger? ¿Vas a llenar? Las llaves del carro y vamos a ir juntos no, ¿Estás listo? Que... No. Sí. Sí, señora No, sí. no señora, yo ni siquiera sé manejar cicla? No. Sí, sí. Nunca, Laura Tobo, nunca hay que... Me no. siento feliz de que me hayas puesto a manejar este carro tan lujoso Sí, claro que sí, como hay que no Pero, tengo miedo porque nunca... la única vez que le hice fue jugando maquinitas bueno, vamos a salir ya, de acá. Ya, fui con toda. Aquí, izquierda a derecha? Izquierda, a la derecha, derecha pero espérate pero que no se abra. Pero no, se está cerrando. <ríe> okay. Que se abra la puerta. Espérate, hazte un poquito más adelante. Tranquilo, todo va a estar bien. Ya, ya, ya, ya. Frena, frena, frena, frena. Ok, voy bien. Vamos mirando. a esperar, vamos a esperar a que abran no, la puerta. No, yo no voy a poder dar esa vuelta, nos vamos a estrellar. ¿Será? Sí, me voy a llevar esa puerta, estoy seguro. Okay. ok. Espérate. Pita. ¿Cómo? Eso. Es... Duro, duro. Ah. ¡No, pasito! Esto me divierte, voy a pintar otra no, vez. ¡No, no, no! Listo, listo, listo. No listo. puedo creer esto. Una vez yo soñé que yo me estrellaba en un carro con, no, no, una, con una modelo mona. Siento que es este momento. Listo, ahora, despacio, okay. acelera. Despacio, Ay, no acelera. Acelera, mío! No chofer. creo en nadie. Aceler. ¡Mira, mira, mira! Un carro nos va a estrellar. Esto como es mi sueño. Ah, no! ¡Ah! Me cayó una gota en la cara. <risa> ay, es que esto está abierto. Ya lo cierro. Mira, esto es como un zig zag. Eso está demasiado divertido. Dale, dale, tú puedes. Tú puedes. Siéntate, espacio. Ser... Yo me estoy emocionando, ya me estoy emocionando. Despacio. No tanto, no tanto. Aparte que estamos como en una montaña, podemos irnos por ese barranco por mi culpa. No, ay, no. <risa> Muy bien, señor Ami. Uh -huh. Estás aprendiendo a manejar. Ok, gracias. Mm. De manera ilegal, de quiero manera recordarlo. De manera poco ilegal. Ahora sí, vengan a mover con toda. ¡Ay, ah, no, no, ya, ya, ¡Ya no! ¡Ay, qué ¡Ya ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué ¡Ay, Ahora a la derecha. No, ya derecha. A la derecha. No, no, ya quedó, a la derecha. No, y cuidado, no, pichas me da al señor. No puedes sí. Si el señor Sergio. No hay gente. Cuidados, de acá, no, escucha al no. señor. Dale, dale, tranquilo. Ay, ay, no, ay. No has y no Dale, dale. Y es con el freno como has aprendido. Con el freno, con el freno. Pero lo estás haciendo perfecto. Nos vamos a matar. No. Sigue derecho, tranquilo. ¡Eso! ¡A mí aprendió a manejar, amigos! ¡Un fuerte aplauso! Sí. De hecho... No, ¿Qué siento? No, no, lo puedes, no lo puedes explicar. ¿Eso? Vas muy bien, vas muy bien. Siento que me borré pobre manejando. <risa> no, está, sí, todo. todo está saliendo perfecto. Amigo, ya, mira la casa allá enfrente, lo lograste. Sí. Una cuadra manejada bueno, por a mí. Rápido. No, no, no, rápido, no. <risa> Ok, acabamos de llegar a una hamburguesería y Laura, como tienes que decir absolutamente sí a todo, entonces yo no he almorzado. Quiero que me gastes para pagar una hamburguesa grande con extra bacon gaseadosa grande y papi, tú tienes que comprarte también una hamburguesa. ¿eh? Oh, con papa? No. No, sin papa no. no. O sea, no me vamos a tanto. Solo la hamburguesa, pero acá no acaba el challenge. Vamos por la hamburguesa y ahorita te sigo contando. Ay, Dios mío yo te voy a obligar a hacer cosas que se ¿Sí? va a la sobrina la sobrina que era un perro! que era un perro! <risa> Laura, te tienes que comer esta hamburguesa gigante en menos de dos no, minutos. No, no. Y el tiempo comienza en a mí. diez. No, yo no soy nueve, capaz. Ocho. Pero tú que le hiciste, qué le pusiste a esta, diez, esta diez, vaina. Seis. No preguntes. 5, 4, 3, 2, 1 En este momento la cantaron la canción a casa, Tara, Laura todo para eh, que sienta confianza y presión al mismo tiempo. Queremos saber si Laura es mi amiga. Fondo, fondo, fondo, fondo, fondo, fondo, fondo, fondo, fondo, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga. traga Tiempo, ¡Oh, no! <risa> Uu, perdiste, y como perdiste tienes otro reto, bueno ahorita te lo diré, ¿Ah? sorry. Y hey, pues nada, como mi sugar mami Laura no se pudo comer la hamburguesa en menos de dos minutos, entonces Laura te tienes que montar en esa patina, Hace unos minutos la verdad yo lo puedo lograr toda la vida. Voy a ser cantante, actriz, modelo, presentadora, corredora de motocicletas. A mí, no vayas a morir. Uno, dos, tres, ¡ah, go. Ay, no, me voy. Uno, dos, tres, go. Oh my god. Oh my god. Muy bien, la no sé. ¿Empezó a llover otra vez? Sí. ¿Quieres intentarla? No me tú eres un señor. Sí, señora. No eres un señor no puedes casi me mato vamos a ir a una oficina y te vas a portar como un señor de oficina ah. y te vamos a poner tareas de oficina ah. Ah. sí señora sí patrona No quiero juzgar a la gente, o sea, no hablar, o sea, no, no sé. ¿Es Dicen que digo, como que horrible hacer una oficina. No, es, es respetable que cualquier persona le guste algo, pero pues es que esto no me gusta mucho a mí. Es muy callado, huele a café. Necesitamos que por favor saque los estados financieros a cierre del 2018 y lo envíe su gente al banco, porque eso depende del crédito que nos van a aprobar. Sí señora, entonces dijiste 2018, 2019, y sacamos la juxtaposición del número 8 convertido en un 2 Y pues Lore, eso era lo que tú querías ver el Número 4 Fácil sí, Y ahora necesito los del 2019 al 7 de marzo Por favor Lore, obviamente eh, Lore, aquí yo ya te había hecho un poco la multiplicación de esto Aquí tenemos el porcentaje es 7000 no, Acaba de llegar mi nuevo jefe Charlie. Charlie. Acaba de estar explicando la juxtaposición Del 2018 Espero que te guste Esto Ya estuvimos revisando y eso no nos sirve Para nada, sabe que lo amor es que trabaja hasta ahorita sus cosas y Hasta hoy trabaja Muchas gracias sí. Sí. sí. Esa es la que quería que me echaran aquí. Ok, ya que mi mejor amiga Laura hizo que yo pasara el oso más grande de mi vida frente a mi no jefe chalizo o que me echaran en menos de 5 segundos. Ahora, Laura, como estamos aquí en una super mega oficina muy divertida, tienes que pasar de esta esquina a la esquina de allá encima de la mesa como si estuvieras nadando. Estamos, estamos en una oficina muy seria. Sí, yo sé. ¿Estás seguro? Sí. Porque lo que estabas haciendo tú era algo muy serio. Obvio, yo super serio y profesional diciendo la palabra juxtaposición. ¿Qué? Es más divertido poner nada encima de cima de. Va a venir Charlie y me va a regañar. Mira, tú nada si sí salimos corriendo. Nadie se va a enterar de esto. Listo. Ay, no, me está mirando todo. Uno, dos, tres. Vamos. Yo me acasaría de esto, yo necesito... Toco... No, no, sé no, no. no, no, no, no, no, no, no. No, no 20, 19, 17, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Maritín no lo logró. Ay. Ay. Eso es lo de lo... total Ay, fei actisi... muchísimo... total no, En no. un minuto Isabel es... pues No, está, no está tan mal No No Pero que iba a ser peor Listo, ya que me, me despidieron por culpa de Laura Ahora Bueno, fue culpa mía la verdad <risa> Ahora tu reto es que te tienes que ir ahí en el piso y dar así vueltas de no. aquí hasta allá. Hasta donde estás acá, así como. ¿Listo? Mi... ¿No? Sí. Y para eso tienes 60 segundos. No. Sí, tienes que decir sí, señor. Pero porque no. sí señor, pero no puede ser un señor en este momento y ponerme un reto de grandes. Porque tú no eres la grande. Ah, no, si sí, tú eres la grande, tú no puedes actuar como grande, Así que, ¡al suelo! Ya sabes, hacían dos vuelticas. Eso. Dale, dale. Hasta la <risa> Dije así que sí, todo que toma falta. Yo estoy haciendo muy bien. No quiero Entonces, el siguiente reto es tomarte un delicioso jugo verde. No, cuacala, no, sí. por favor. No mira, sí. no, mira, yo, yo sí. tengo un problema sí. con el color verde y la comida sí. la, Toda la comida de color sí. verde sabe horrible, sí. excepto las manzanas ¿Qué verdes ¿Qué es lo que tienes que decir? Sí, señora ah, ha, ha, ha, ha. Hugo verde Bueno, no huele tan mal, huele como la lechuga Bueno, tienes un minuto Ni siquiera tienes reloj Perdón, tienes ¿Pero? un minuto No, déjame no probarlo No, me quiero ni siquiera voy a probarlo Eso va a ser un reto Espérate, espérate, no. voy a poner clock Vamos a mí, vamos, tómatelo. Es mucho. <risa> Brain freeze. No se me cogió el cerebro. No, y des después de café, ¿y ahora esto? ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Dios mío. 20 no, segundos. 19, 18, 17, 16, 15. Solo te queda un poquito, amigo, tú puedes. La cabeza, mi no cerebro. A morir. No te vas 8, 7, 6, 5. ¡La logró! ¡Sí! ¡Eres sí. todo un hombre! Sí Ahora soy todo un hombre fino. Yo voy a poder tener tu abdomen marcado sin tener que hacer nada. Pensé que iba a ser muy grave. Yo tenía mucho miedo. Yo soy reexagerado. Sí, señor. No estaba a... Dice que pudiste ser un hombre por todo un día. Sí, ahora sí me siento más delicioso que nunca. <risa> y como me siento delicioso, Laura, ahora tienes que lamerme así todo el cachete. No. <risa> Para que veas lo delicioso que quedes, vende tu delicioso brebaje verde. ¡A mí! ¡No, a mami. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Es en serio? Sí. sí, sí, sí. Para que veas que funciona tu brebaje verde. ¿De verdad? Sí. Bueno, ahí voy. Te amo. ¿Cómo te supe? ¿Cómo te supe? Delicioso, ¿no? Como carrasposo. Es barba del señor adulto. No, me encantó ese reto. Bien carrasposito, como si.. Me siento deseo afortunado, ¿sabes como cuántos? ¿Sabes cuántos hombres quieren que tú le la mala cara? ¡Y no pueden! en sus caras, princesitas, Hay que... no me quiero lavar esto nunca en la vida amigos, aunque fueron duros los challenges, perdón, los retos que me puso a hacer este señor, la pasé tan feliz o sea, me divertí, sí. me reí, casi me hago chichi de, los, de la risa mientras él estaba manejando mi carro mejor dicho, ha sido un día increíble ¿Y eh, tú qué dices? Sí, obvio, ¿Qué? fue muy divertido. De verdad, yo, no, o sea, hace muchísimo tiempo no me lo pasaba también grabando un video. Porque yo amo grabar videos con las personas. Y fue muy, muy divertido. Sí, de verdad, yo, mire, quiero que sepan que es la primera vez en toda mi vida que manejo. Y gracias a quién. A la más bombón. Eso papá, para mí me, mar, me marcó. O sea, este día me marcó para siempre después de eso. Y me la miste la cara. qué fue divertido <risas> Y no puse nada encima de una oficina. Que no fue no muy No, lo podemos ser No, no podemos La hacer. verdad es que pasamos. Felices, pasamos increíble y bueno la moraleja es que a veces uno tiene que salir de su zona de confort uh -huh. y hacer cosas nuevas como yo, la señora mujer barbuda, Ajá. cierto y pasé feliz con barba. Sí, está es súper chévere. La verdad sí, al principio me sentía bastante incómodo con esta ropa pero. Bueno, no, así me sigo sintiendo sí, incómodo. ¿verdad? Bueno, suscríbanse <risa> ya mismo al canal de Amy Rodríguez. Vean el video que hicimos juntos, el Diva Challenge. Está increíble. Y voten por nosotros en los MTV ¡Miau! ¿Tu categoría? Yo estoy en una categoría que se llama Bromance. Que estoy con mi mejor amigo Javier linda Somos como Javier, ¿eh? algo así. ¿Y? y la mía es Instagrammer, nivel Dios Colombia. Vayan ya mismo a. WMTV. Eh. Eh, aquí les voy a dejar el link. Aquí abajo les dejo el link. Y bueno, los quiero mucho. Síganse suscribiendo al canal, ¿cierto? Sí, no, no nada, se digan. Y no hace mucho, o serán un hueco parecido. <risa> Muah, Mamá, mua. Chao.